me siento deprimido, a veces más de lo que se supone, a veces más de lo que piensas, y todo por estar lejos de tu nido. No todo es la misma cosa, en el horizonte veo neblina, los días que han pasado, pero esos días los extraño de rutina. Lo que planeas un día no sale, te lo puede impedir cualquier cosa, una caída furtiva o una pandemia, siempre existe algo que rompe el dolor. Sabes cómo me siento deprimido, a veces más de lo que se soporta, a veces más de lo que piensas, y todo por estar lejos de mi vida. Y ya ves, solo pretendo que sea feliz. Pero siempre surge un inconveniente Y si no es una epidemia, es el ambiente Que no me permite estar presente Difícil es que salgas de mi mente Incluso yo no quiero intentarlo solo puedo hacer es quejarme de este destino que solo hace alejarme. No todo es la misma cosa, en el horizonte veo neblina, no sé los días que han pasado, pero esos días los extraño.